A todos los padres sordos. Los que están comprometidos con el bienestar de sus hijos e hijas. Los que teletrabajan. Los que realizan servicios esenciales. Los que están lejos pero presentes de corazón. Hoy los abrazamos y celebramos. unidos en la distancia. Día del Padre Sordo